¿Qué hacer con esos arrendatarios que no cancelan dentro del plazo establecido en el contrato de alquiler? El día de hoy vamos a hablar del incumplimiento al contrato de arrendamiento por retardo en el pago de la renta. Bienvenido a Derecho Inmobiliario. Eh, doctor Carmona, buenas tardes. Tengo una inquietud para hacerle. Tengo un local alquilado con contrato a un año. Desde el primero de agosto, los tres últimos meses, el inquilino ha venido presentando tardanza en el pago del arrendamiento y el mes pasado eh, se retrasó en el pago de los servicios públicos y de la factura de gases de occidente. En Cali le cortó los servicios y yo pagué la factura de gases para evitar, pues, verme afectada. Ahora, pues, este mes todavía no ha cancelado el arrendamiento, siendo los primeros cinco días que debe de pagarlo. ¿Qué es más recomendable? Que yo le mande una carta diciéndole que no se le va a renovar el contrato o puedo dar por terminado eh, unilateralmente el contrato pues, que permitió que cortaran los servicios y por pues, la tardanza en el pago de, del arrendamiento. Muchas gracias. Gracias por el contrario a ti, Claudia Obando, por habernos enviado tu consulta. Cuando el retardo ocurre por primera vez, Vale la pena dar una llamadita al arrendatario, muchas veces se presentan dificultades, calamidades domésticas un imprevisto que imposibilitó que cumpliera en el plazo establecido que por lo regular son dentro de los cinco primeros días de cada periodo mensual. Esa llamadita también sirve para alertar al arrendatario y decirle, bueno arrendatario como arrendador, como propietario, pues estoy a la espera y estoy muy pendiente. Esa sería mi primera recomendación. Si al mes siguiente el arrendatario continúa en el retardo, ya vale la pena empezar a cobrarle por lo menos un sobrecargo que corresponde a una porción de la cláusula penal por incumplimiento. Y si el arrendatario de pronto la paga y no, hizo, no se opone a, a este pago, pues por lo menos se le reconoce ese retraso al propietario. Ya si el arrendatario continúa en el retraso, se niega a efectuar algún tipo de reconocimiento por ese retraso, lo mejor es no darle espera y enviarle una carta de notificación de terminación inmediata del contrato de arrendamiento. No es buena idea decirle, mire, no se le va a renovar, porque en el caso que plantea Claudia todavía le faltan seis meses para la renovación. Es mejor hacerlo de manera inmediata y la ley lo faculta. Si adicionalmente el arrendatario está en mora con los servicios públicos y provocó el corte, lo mejor es que el propietario o el arrendador no lo pague porque si usted lo paga le facilita las condiciones de ocupación de ese inmueble al inquilino incumplido. Y si ya te enteraste que el arrendatario sigue viviendo en el inmueble a pesar de no tener servicios públicos, préstale atención. Es muy probable que esté conectado irregularmente algún tipo de cableado, algún tipo de tubería para proveerse de esos servicios, y eso se llama defraudación de fluidos, que es un delito. Si te quieres facilitar la restitución del inmueble, inmediatamente formula la denuncia ante la Fiscalía o ante la Policía Nacional. Igualmente envíale una carta a la entidad prestadora del servicio para que esté alerta de esa conexión irregular. Aquí te voy a dejar un modelo de una carta que puedes enviarle al arrendatario que en este momento está incumplido en el pago de la renta y con corte de servicios públicos. Teniendo en cuenta el reiterado incumplimiento en el pago puntual de los cánones de arrendamiento conforme al plazo estipulado en el contrato de arrendamiento y el agravante del corte injustificado de los servicios públicos, me permito manifestar que el contrato se encuentra incumplido. En consecuencia, solicito la restitución del inmueble de manera inmediata, para lo cual se espera que en el término de 15 días proceda con la desocupación. Bueno, ¿qué te ha parecido este modelo de carta que te traje el día de hoy? Yo creo que te va a servir cuando tengas un arrendatario que no te paga puntualmente la renta. Espero que me regales un like. Que te suscribas a este canal y actives la campana de notificaciones para que te avise cuando salga un video nuevo. Recuerda seguirme en redes sociales. Si tienes un mensaje que me quieras dar, déjamelo por favor en la caja de comentarios, que sería muy valioso conocer tu opinión. Nos vemos en el próximo video, miércoles 7 y 30 de la noche en Derecho Inmobiliario. Cuando sí me parece una muy buena idea que un propietario o un arrendador pague los servicios públicos es cuando hay servicios compartidos, es que servicios públicos compartidos es una galleta y yo no entiendo por qué los propietarios no hacen el esfuerzo de la individualización. Cada, cada casa con su contador es lo mejor. Bueno, aprovecho para contarles que ya va a salir el segundo video de cómo hacer contratos de arrendamiento que habla sobre la destinación del inmueble. Ya la, una señora me mandó un video en el que me pregunta qué tipo de contrato de arrendamiento le hace a un parqueadero, por allí vamos a arrancar. Recuerden que este, en este momento estamos haciendo el, tuto, el tutorial con la doctora Diana Carolina Ruiz sobre cómo hacer asambleas de copropietarios, el primer video fue de la convocatoria, cómo se hace la convocatoria, se lo recomiendo porque está muy chévere. Aprovecho para mandarle un saludo a mi sobrina y hermosa princesa Sara Sofía Carmona Hurtado. Ella es feliz en estas partes finales de mis videos porque dice que se parecen a Toy Story. <risa>